Y empezamos nuestro viaje para conocer la zona con un vuelo en avioneta. En esta ocasión viajamos hasta Badajoz, en Extremadura, para ir cruzando al país vecino en busca de alguno de los paisajes naturales más impresionantes y característicos de la Península Ibérica. Embalsando el río Guadiana y haciendo frontera natural entre Portugal y España, se encuentra el lago Alqueva, el mayor lago artificial de Europa Occidental. En torno al lago se pueden visitar varios pueblos y ciudades medievales amuralladas como Monsaraz. A orillas del lago Alqueva y en lo alto de una colina desde donde poder vigilar todo el territorio en sus alrededores, un castillo, una enorme muralla que envuelve la ciudad y cuatro iglesias demuestran el poder histórico del que gozó esta pequeña localidad portuguesa. La fusión entre España y Portugal en toda la región es palpable, pero si sí hay un sitio donde esta transnacionalidad se puede sentir es en la ciudad de Olivenza, que es el núcleo urbano más importante y poblado del entorno del Embalse de Alqueva. Tras 500 años en los que la ciudad perteneció a la Corona de Portugal, con el Tratado de Badajoz, Olivenza se convirtió en la última localidad en pasar a la Administración Española en 1801. Fruto de esta historia común, los nombres de las calles están escritos en ambos idiomas, portugués y español. Como curiosidad, los oliventinos tienen la posibilidad de tener doble nacionalidad hispano-portuguesa. La ciudad se desarrolló protegida de hasta cuatro murallas en torno a su alcázar y la Torre del Homenaje. Antes de abandonar Olivenza, nos acercamos hasta su museo etnográfico, uno de los más importantes del país, donde se pueden ver los utensilios y herramientas que se usaban antiguamente. Y ya que estamos hablando de tradiciones, vamos a conocer una de las más icónicas de la región, los toros. El estilo de los safaris de África y en plena de esa extremeña, nos apuntamos a una excursión en la que podemos conocer cómo se crían en libertad los auténticos toros de Lidia. Estas excursiones solo se pueden hacer con visitas guiadas con los propios ganaderos porque es muy peligroso y está absolutamente prohibido hacerlo por tu cuenta. Qué pasada. enfermedad, Pasamos brevemente por el castillo de Miraflores en la localidad extremeña de Alconchel, una antigua fortaleza medieval. Pero si sí hay una tradición arraigada en Extremadura que no podíamos dejar de conocer, es el jamón ibérico. El jamón, el jamón, yo recomiendo empezar a cortar Aparte parte de la masa, la parte más jugosa. Comer siempre lo bueno, por eso, no profundizamos mucho. Hay gente que no quita porque le da miedo. Si tú vas a cortar hacia ti,